hagamos un tiempito de las preguntas. Gracias. De muchas See you Vamos Eh, tenemos unos acuerdos básicos y en otros puntos, muchas feministas no sería difícil transitar por los mismos lugares y está bueno que sea así porque lo más complejo es convivir en el comunidad ¿no? pero bueno, básicamente muy brevemente para otra investigación. Pero sí algo que, eh, dos cuestiones que analizamos en, en esa formación, por un lado tiene que ver con lo que decía recién en la señora que siempre o una queja o una demanda que tienen que presentar a cargo de esos talleres,